2020. pero iniciamos este año antiguo con una noticia eh, muy desagradable y a juzgar por este inicio, pues realmente más que un año de reto, es de mucha eh, preocupación. Una especie, sí, exactamente, de mucha preocupación, porque decir nosotros que con esta, con esta noticia y lo que ha pasado en este primer día del año 2020, pues no nos esperan cosas muy agradables, y es con respecto al feminicidio. Cuatro mujeres antiguas eh, caen en el primer día del año 2020, en su mayoría a manos de, de su ex pareja. O sea, una situación eh, muy difícil y preocupante eh, que se ha vivido a principio eh, en las primeras horas de este año 2020 y yo me pregunto, por Dios mío ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo, ¿cuál va a ser la estrategia eh, que podamos pues, crear la conciencia suficiente de manera que se pueda evitar eh, que esta situación se siga eh, produciendo en la República Dominicana? Eh, hay que ver en, en, en el contexto Pienso que es una expresión de la, de la propia beligerancia, de la propia falta de autoridad, de la de institucionalidad, y sobre todo de la falta de compromiso de los que nos gobiernan con la solución de los problemas del país. Es lamentable y, y mueve a preocupación, como tú dices, el hecho de que no hay contra, en el caso de los feminicidios, en un 90, 93%, de los casos, no hay <coughs> posibilidad de aplicar ley. Tú no puedes decir de que, bueno, 30 años eh, los feminicidas vamos a aumentar la pena a 50 años, porque ellos se matan. Entonces, ¿a quién tú, san, tú sancionas? Eso con la agravante entonces de que tú dejas, eh, eh, creo que a septiembre, a octubre, habían uno, más de 300 niños sin padre. Como oferta. consecuencia del, de la cantidad de feminicidios que había ha habido a esa a, a, a esa fecha en aquel momento. Solamente eh, eh, el dato que manejaba de, fue entre la madrugada del día primero y el día primero, cuatro mujeres asesinadas por su sí, pareja sí. o expareja. Mira que no hay como, ni, no hay más, eh, como dice el pueblo, no hay más mínimo tupé, no hay rubor, no hay eh, temor, no luce haber temor. A matar a la mujer <coughs> Y entonces tú, tú agravas esa situación Cuando tú encuentras que en las escuelas públicas De República Dominicana Niños y niñas viven matándose y, y profesores mirándolo Cuando tú ves que queremos que en la casa Pero también se nos da Que en la familia hay papá y mamá Que porque la hija va con un señor en una jipeta Prefieren al de la jipeta que al noviecito que ella tenía del motor Son una serie de problemas que hay Pero también tú te das cuenta que en este país hay una fuñía, hay un fuñío ministerio Para no decir la otra palabra, un fuñío ministerio de la, de la mujer Que no tiene ni un anuncio de prevención a la mujer Y que cree que a veces cuando hay esos casos así eh, espeluznantes estremecedores de cantidad de mujeres muertas, sale con una perorata de, de la ministra, de la mujer, ah, como ah. si fuera a resolver. Y eso sí. tiene una nómina, señores. El Ministerio de, de, de la Mujer tiene cerca de mil millones de pesos. sale, Antigua, a beneficiarse de la situación, porque si se pasa seis, siete meses sin sonar por ningún lado, como usted muy bien señala, sin ni siquiera un anuncio en los medios de comunicación de orientación, en, en, en, en favor de prevención de, de, de que se disminuyan <coughs> o lograr que por lo menos se disminuyan los feminicidios en la República Dominicana, pues en esos momentos, por ejemplo, ahora que el primer día del año van cuatro, hoy estamos a dos, y al día de ayer, ya caer la tarde, iban cuatro feminicidios, el Ministerio de la Mujer, que yo creo que no hay otro, no hay otro medio antigua. No hay otra institución que esté llamada a reaccionar ante una situación como esta que no sea el Ministerio de la Mujer. Y que no solamente eh, eh, reaccione, como dice señal antigua, que tiene una cantidad extraordinaria de recursos que no sé para qué. Solamente una para nómina. nómina. ¿Eh? Una nómina. Entonces, eh, yo creo que si esa institución sigue funcionando así, entonces yo creo que estamos nosotros llorando y gritando en el desierto porque es esa institución precisamente la que debe ser tal vez la intermediaria entre el Estado y esta situación que estamos viviendo para lograr diseñar estrategias que de alguna manera puedan surtir efecto y que podamos disminuir los feminicidios eh, eh, lo, en la República Dominicana. Lo que ha dañado esto es la forma en como las llamadas feministas han manejado el caso, porque en este país se ha entendido que la igualdad de derechos, es una igualdad en, en, eh, en fuerza, en libertad o libertinaje. Entonces aquí las instituciones que trabajan el tema del, del, de, del feminicidio, lo que hacen es que in, no intentan eh, disminuirlo, porque no pueden hacer gran, gran cosa, pudiera uno decir, sino que lo que plantean es la, la, el conflicto entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la mujer. Y entonces, estas esta llamadas feministas, las que son como, bueno, no voy a mencionar el otro nombre. La mayoría de las feministas son mujeres sin, sin marido, sin esposo. Son la deserción del matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se plantea desde el punto de vista del, femi de, de, de, de, del feminismo, lo que se plantea es que la mujer se enfrente, enfrente al hombre. Es un conflicto entre el hombre y la mujer. Eso es lo que se plantea cuando lo que debe haber es una convivencia de hombre y mujer para la conformación de una familia, que es lo que va a generar la tranquilidad, el crecimiento y sobre todo la solidaridad entre los dos seres. Son dos seres humanos igualitititicos. Por eso yo digo, cuando escucho hablar de que, que las mujeres están, eh, han logrado un 25% de inclusión en los puestos públicos en República Dominicana y que ahora... Es un 40%. Qué bueno la ley de partido establece que un 40%. Pero sin mérito, sin trabajo, simplemente porque hay un 40%. De cada, de cada 10 mujeres que vayan a un puesto adictivo, 4. Digo, de cada 10 funcionarios, empleados, que vayan, 4 tienen que ser mujeres. Pero ¿en base a qué? Entonces, aquí lo que se trata, el tema del feminismo, lo que se trata es de enfrentar al hombre y la mujer. Es igual que el caso de la, de la educación sexual que trabajábamos en, la, en el, el programa hicimos el, el martes pasado de, de fin de año ¿Qué, qué decimos sobre el sexo la sexualidad en la República Dominicana Habla de condones pero no es para que no tenga que usar el condón antes de tiempo no es para que use el condón para que te, le dé rienda suelta a esa, a, ese, a esa reacción humana y luego evite tener un hijo y entonces también el tema de la familia señores la mayoría de esos feminicidios, de esas muertes, son prevenibles porque el marido, el ex marido, da señal de que está caminando hacia allá. Pero tenemos una Procuraduría General de la República que inclusive tiene un departamento, una fiscalía de la mujer, de, de, de, de, de violencia contra la, contra la mujer, un, un estamento... Un... Este es el país, yo digo, que más leyes tiene, más instituciones tiene... Pero nacionales todas. Antigua, Porque este, ninguna tiene un régimen de sanción sí. aplicable real. Este asunto del feminicidio, Antigua, eh, eh, cada día toma más fuerza y se ha ido de las manos. No que se está yendo, se ha ido de las manos. fíjese que anteriormente, Antigua, ese tipo de acciones, este tipo de, de, de, de feminicidio solamente eh, sucedían en, en, el, en, en el ámbito, por ejemplo, en la zona rural, en los barrios, y se le atribuía a personas... De, hasta cierto punto de bajo nivel de educación, este tipo de... Ya este el feminicidio está a todos los niveles, a todos los niveles, no importa la estado social al que usted pertenezca, no importa el nivel de educación que usted tenga, no importa el dinero que tenga, es a todos los niveles que está causando estrago e impacto del feminicidio, por lo que esto debe llamar poderosamente la atención, amigos televidentes, a esas instituciones, sobre todo primero al Estado dominicano, segundo a las instituciones que, que son creadas para eso, en el caso del Ministerio de la Mujer, que es afectado de manera directa, debiera estar pensando y si no ya poniendo en acción estrategias para evitar de alguna manera educar o educarnos a que se disminuya el feminicidio en la República Dominicana. ¿Hasta cuándo? Será hasta que Dios quiera señor Antigua De, debiera ser hasta ¿Eh? que los políticos quieran pero dejémoselo al santo Dios no han hecho nada los políticos son corresponsables pues <coughs> no han hecho nada Antigua llegó febrero prácticamente